En diferentes puntos de esta ciudad de San Francisco de Macorís, jóvenes pidieron cooperación para la organización Un Techo para Mi País, la cual busca vía donaciones construir viviendas para las personas más desposeídas.